Después de los últimos nerfs en Hearthstone Hemos tenido unas semanas un poco raras con el meta cambiado, etc. Pero ha habido una de las barajas que ha sobrepasado por encima a todas las demás. Esta baraja sin duda es el caballero de la muerte con tres gemas de sangre. Ahora veremos por qué y vamos a revisar que tiene esta baraja especial y que la hace tan tan tan tan fuerte contra el resto de mazos existentes dentro del meta y de la expansión. Así que siéntate, coge tu jarra y prepárate para disfrutar de un buen vídeo en la taberna roca negra. Bien, como ya sabemos, con la introducción del caballero a la muerte se han ido metiendo nuevas mecánicas, como por ejemplo la forma en la que se construyen los mazos de esta, de esta clase, que lo que ocurre es que, Dependiendo de las cartas que tú vayas metiendo en el mazo, pues pueden ser o con runas de profano, o con runas de escarcha, o con runas de sangre. Bien, pues en este caso es un mazo que se ha popularizado, que son tres runas de sangre, ¿vale? Que solo te permite meter cartas que tengan esa misma configuración, ¿vale? Que tengan una, dos o tres runas de sangre dentro de su clasificación. Entonces, normalmente estas cartas de tipo sangre se enfocan mucho en el control de la partida y sobre todo, sobre todo, en jugar... Con tu propia vida, algo parecido a lo que haría el brujo más o menos, pero esta se dedica a curarse mucho, a generar una pool de vida muy grande, teniendo en cuenta que el límite de vida es 30, pues el caballero de la muerte puede llegar cómodamente a 55 después de los nerfs de Renatal. Entonces, esto nos lleva a construir un mazo de control que tenga una curva Bastante equilibrada a la hora de poder jugar las cartas y demás, pero enfocándose siempre en construir recursos para utilizarlos posteriormente en la partida. Ahora, vamos a ver unos cuantos mazos y las cartas las vamos a comparar, bueno, digamos, el valor de las cartas lo vamos a comparar con otras ya existentes dentro del universo de Hearthstone. Entonces, con todo esto sobre la mesa, empezamos. Lo primero que tenemos que revisar en este tipo de mazos son las cartas que utilizan al principio de la partida para construir su curva o para ganar recursos para poder derrotarte. Entonces, lo primero que nos tenemos que fijar es en las cartas como Ematurga, el Profe de Pezcuela o el Visir Nerubiano. Con estas tres cartas que suelen llevar este tipo de mazos, lo que generan son recursos dependiendo contra lo que se enfrenten. ¿De qué les va a ir mejor en la partida? Lo normal es que cojan cartas, obvio, de las posibilidades que les ofrece la habilidad de descubrir Pues cojan cartas que te permitan limpiarte la mesa si se está enfrentando a un mazo de tipo agresivo Coger cartas para poder curarse si ven que la partida se va a alargar, etcétera. Entonces, este abanico de posibilidades que les ofrecen estas cartas Hacen que el mazo este sea muy versátil y sea capaz de adaptarse a cualquier situación. Lo siguiente que vamos a tener de base, este tipo de mazos ya lleva consigo deflagración de cadáver y hervor de sangre. Estas cartas son una barbaridad para contrarrestar mazos agresivos como por ejemplo puede ser un druida o un chamán a lo mejor incluso también un guerrero que pueden salir mazos de este, de este estilo así más agresivos que te vayan directamente a la cara pues con estas dos cartas solamente con estas dos cartas ya te limpia toda la mesa y además se cura él la vida con lo que ya te deja sin opciones de tratar de remontar en la mesa y de poder vencer además... Debemos tener en cuenta las cartas que hemos podido descubrir gracias al grupo anterior. Con lo que esto nos da aún muchísimos más recursos. Porque tanto el profe de pezcuela, como el visir, como el hematurgo. Son capaces de descubrir cartas de runas de escarcha, de runas de profano. Que en un principio no deberían estar dentro de este mazo. Ahora bien, llegamos al máximo problema que tiene este mazo. La carta de sangre vampírica. Esta carta te aumenta. La vida máxima que tiene tu héroe en 5 puntos y si tienes 3 cadáveres te lo aumenta en 5 puntos más, con lo que ya son 10 y te hace robar una carta. O sea, no, un, no va de balde, no te aumenta solo el, la salud máxima, sino que encima te da, te da una carta extra. El problema está en que si tienes enfrente un mazo de OTK, de one turn kill, que te mata en un turno, gracias a esta carta ya el otro mazo tiene que hacer mucho más daño... Para realmente matarte, porque si tú tienes tu vida máxima en 50 puntos, no es lo mismo que tengas la vida máxima en 30 puntos, o sea, la diferencia se nota un montón, además, añadirle a esto que si el otro se lo trabaja, te lo prepara y te baja un poquito la vida y tal, pero tú te puedes curar, es absurdo y es muchísimo valor lo que tiene esta carta con el meta en general, o sea, que un guerrero se pueda poner 10 de armadura en un turno es viable, pero el problema es que no lo vas a hacer desaparecer tan fácilmente. Además, añadirle que con las cartas que hemos visto al principio con descubrir, es posible que descubra más sangres vampíricas. Con lo que te puedes plantar fácilmente en 60-70 de vidas ha llegado a algunos casos si tienes suerte y descubres más sangres vampíricas. O sea, esto es una aberración y no tiene otro nombre. Veremos si lo nefean o no, pero hoy pienso que el problema de todo este mazo viene gracias a esta carta. Pero bueno, vamos a proceder, vamos a ver el resto del mazo, porque sabiendo esto, ahora viene el problema con el que nos vamos a enfrentar cuando lleguemos a los turnos más altos. Revisando la sección de bicharracos que contiene este mazo para ganarte la partida en los últimos turnos, tenemos sobre todo a Alexandros Mograin. Esta carta... Cada vez, o sea, se juega una vez y en el turno 7, a partir de ahí, cada vez que pase turno, te inflige 3 puntos de daño al rival. Esto obviamente le pone un contador en la cabeza al enemigo que ya le apuran los turnos para que cada uno importe. En el caso de que no sea capaz de ganarte, probablemente Alexandros Mograine turno a turno acabe con él mientras tú únicamente te dedicas a aguantar. Entonces, los que acompañan a este bicharraco son los Comenomos que son un provocar de turno 6, que te va a curar, que esto es la, una de las cartas que comentábamos antes, que ya es un problema, que tenga tanta vida, que sino que además tienes provocar, es que te curan. También tenemos a Remendejo, que esto es una barbaridad, que el hecho de que Remendejo destruya cartas del rival, tanto... Del mazo, como de la mano, como del campo a turno 7 está muy muy muy bien, o sea le estás quitando recursos seguramente valiosos o importantísimos dentro del combo que tenga el rival o de la estrategia que tenga tu rival Y por último una de las destacables sin duda es el roba almas, bueno ladrón de almas que destruye al resto de esbirros, o sea esto, en caso de que tengas un mazo agresivo enfrente, o que te haya llenado la mesa con bichos grandes, etcétera, Por coste 8, tiras eso, destruyes a todos los esbirros, obtienes un cadáver por cada esbirro destruido, y encima se te queda un 5-5 en mesa, que no está nada mal. Entonces, a todas estas cuatro cartas, ¿qué podemos añadir? Pues se pueden añadir un montón de cosas. Podemos añadir un Teotar. Podemos meter también un Sire, que con todas las cartas que somos capaces de matar a principio de partida, pues a lo mejor lo imbuimos y nos sale algo más. Pero es que además, además, una carta de coste 10 que no hemos utilizado hasta ahora, que tiene efectivamente robo de vida, como ya sabéis. Entonces, obviamente es un mazo bastante imponente, es muy complicado jugar bien contra él porque te pone muchos apretos, es difícil muy ganarle. Yo lo catalogaría este mazo de invencible, obviamente, de ahí el título de nuestro vídeo y sobre todo, sobre todo, sobre todo, necesita nerfeos por alguna parte. Pero bueno, veremos cuánto tardan en llegar y si llegan. En caso de que no, pues ya sabéis. cómo es un mazo tan fuerte y tan... Tan, tan poderoso. Lo que os recomendamos desde la taberna es, obviamente, que os hagáis con uno de estos lo más pronto posible. Y aprovechéis en las partidas clasificatorias para ganar rango y recoger unas suculentas recompensas a final de temporada. Así que, dicho esto, espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado. Si no estáis suscritos todavía, hacedlo. Dejadnos un comentario de qué os ha parecido la revisión a fondo de este tipo de mazos. Y sobre todo, esperamos que os haya gustado. Así que venga, hasta luego. Adiós.